Circulan rumores de que la estrella de Misión Imposible y Top Gun estaría decidida a enamorar a la cantante colombiana Shakira. La famosa cantante Shakira ha sido noticia por su separación de Gerard Piqué después de 12 años juntos. Ahora, se rumorea que tiene un nuevo pretendiente, nada más y nada menos que el reconocido actor Tom Cruise, quien estaría decidido a conquistarla. Según fuentes cercanas a la situación publicadas en Page Six, Tom Cruise estaría completamente interesado en Shakira y habría una química especial entre ellos. Los rumores comenzaron a circular después de que ambos compartieran una jornada en Miami en la última carrera de Fórmula 1 que se llevó a cabo allí. El interés del actor por la cantante colombiana no habría pasado desapercibido. Se dice que incluso le habría enviado flores para demostrarle que lo que siente va en serio. Actualmente, la cantante colombiana está radicada en Miami, Florida.